Nos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Referentes. Por supuesto, como cada sábado a las 19 horas estamos con la señal de Avia Yala Televisión entrevistando a referentes de la sociedad en diferentes ámbitos, cultura, política, deporte, y por supuesto también al empresariado boliviano. Pero en esta oportunidad vamos a dar la bienvenida en Referentes porque tenemos de invitada a una llena de historia, una mujer comunicadora, política y mujer luchadora y amante de su tierra. Hoy en Referentes está con nosotros Vilma Lanoca. ¿Cómo está? Bienvenida Vilma. ¿Qué tal Oscar? Un verdadero placer estar en tu programa y... Y pues para hablar un poco ¿no? de lo que es una persona, de su cotidianidad y más allá también del rol que nos toca asumir ahora, en mi caso, en el cargo de concejala. Claro que sí. Nosotros felices y contentos de tenerla en el programa. Habíamos hecho una cita hace varios meses porque queríamos tenerla, pero sabemos que ha estado trabajando arduamente por el municipio alteño. Sin duda, sin duda. Ahí el trabajo es interminable eh, porque es una ciudad no solamente joven y con una cantidad de habitantes claro. innumerable. Porque también sus problemas son innumerables, entonces eh, tenemos que trabajar. 24-7, ¿no? Totalmente. Recuerdo también cuando usted era ministra, sí trabajábamos en el Ministerio de Cultura, 24-7. No había sábados ni domingos, sino era para el beneficio y también para la población boliviana. Vamos a conocer la ficha de nuestra invitada a continuación. Bueno, querida Vilma, queremos conocer un poquito más y vamos a retroceder en el tiempo. ¿Cómo eras de niña? Ay, mira, la verdad es que tengo que confesar muchas cosas porque no he hablado, la verdad, de ningún espacio mediático de mi niñez. Claro. Porque es un periodo que la verdad no, no lo he sentido. Porque así como miles de personas en, en nuestro país, pues eh, mi familia es de condición bastante humilde, sencilla. Y teníamos que trabajar desde muy pequeños, entonces mi mamá se dedicaba al comercio y nosotros coadyuvábamos en el comercio, entonces era muy difícil tratar de, de recrear, de jugar, tal vez de pasar una niñez, vamos a decir, normal, ¿no? Porque nosotros teníamos que sí o sí. Estar en el negocio con, con la mami, sobre todo ella porque mi papá era sastre, digo era porque lamentablemente la ha fallecido hace mucho tiempo atrás uh -huh. y mi mamá siempre ha coadyuvado en la economía de nuestra familia, entonces era muy complejo. Lo que sí te puedo decir es que era bastante dinámica, uh -huh. era así como, como toda niña no traviesa. Hemos pasado, o le he hecho pasar a mis padres y sobre todo a mi mamá, momentos así de, de susto. ¡Ay, Dios porque mío! Porque mi mamá me dejaba en casa y yo, sin que ella se diera cuenta, la perseguía. Oh. Entonces iba hasta el negocio, así llegué, yo recuerdo bien, hasta la zona Garita de Lima. Ya, y no estaba ¿Y en la casa. Tenías? Tenía, no sé, te puedo decir cinco, Uy, muy pequeña, muy pequeña. Y, de cómo y aparecía en la travesía? plaza jugando, ¿no? No sé, es que es el instinto, ¿no?, materno infantil, que tú claro. debes sentir a tu madre, porque hasta ahora yo me, no me explico cómo llegué, cómo llegué hasta claro, ahí. A tan corta edad. A tan corta edad. Y finalmente me encontró, dice mi madre, porque así se acuerda de ese evento, ¿no?, y, Obvio, y me agarró de los moños, <risa> al que tu, tuve mi castigo. Pero uno aprende, ¿no? Y eso es lo bueno, porque... Mi mamá, gracias a Dios, tuvo pocos momentos, tal vez, para llamarme así fuertemente la atención. Pero así así fuimos pasando los años entre trabajar. Para mí se ha naturalizado eso. Y quizás Desde por eso pequeña. tú dices que no paro. Y creo que eso es porque de pequeña, pues... Hacía es lo lindo, mismo, ¿no? Es muy lindo. ¿Fuiste extrovertida o tímida? De extrovertida. Yo siempre he estado <risa> ahí, no sé, como algo que me que me nacía hacer defender a la gente que yo veía que está sufriendo una injusticia. Uh -huh. Y eso me pasó en primaria. Le costó también a mi mamá una, una llamada de atención porque yo me peleé con los niños. Porque los niños, las, lamentablemente, las maltrataban a las niñas, les quitaban sus útiles. Y no sé, creo que ahí, ahí te descubres Salió, a ti mismo, claro. ¿no? Y yo decía, no, no es justo. Y me abalanzaba sobre ellos. Y claro, nos tocó el castigo a todos y a todas. Y me acuerdo que desde ahí yo supe cuál era mi vocación de, de servicio, claro. de vida. Y hasta la fecha... Yo Sin creo duda. que no he cambiado, no Así he cambiado. Es, ¿no? Mm -hmm. Claro, y verdad, eso podemos decir los que podemos conocerte, hemos tenido la oportunidad de poder estar, trabajar por lo cerca. menos, trabajar contigo cerca. Vemos ese entusiasmo y esa fuerza de mujer que hace ante todo el, la defensa de, de, del ser humano y el respeto hacia el otro. no Vilma, eh, de joven, ¿qué te gustaba? ¿Las materias cuando ya estabas ya en medio? ¿En primaria, secundaria bueno, en la claro, universidad? Claro, en secundaria, ¿cómo era...? Te cuento que en primaria era muy, muy buena alumna, muy yeah. dedicada. Nunca olvido a mi maestra, Luis Mantilla, por ejemplo. Oh, yeah. eh, muy disciplinada, participativa en todas las horas cívicas. Me gustaba bailar diferentes ah, danzas. Y, y recuerdo cosas muy, muy bellas. Como no teníamos mucho dinero, mi mamá recuerdo que una vez me compró unos calzados blancos. Y yo a cada yeah. paso, Óscar, Limpiaba mis calzados porque no quería que, le, que, que, que nada, que no les le cayera. Responsable, pues no, no. para cuidar y va a alterer. Decían, no, esto es lo más hermoso y, y nunca olvidas un par de calzados blancos que mi mamá me obsequió. Y bueno, así, así pasó mi, mi primaria. Me fue tan bien que me, eh, me dieron una plaza en una unidad educativa acá en La Paz. En Liceo La Paz. Bien. Y eso se lo daban solamente a quienes pues tenían un, un, alto, un alto promedio. Entonces hasta ahí bien. Y después yo ya fui, digamos, ¿no? madurando en mi adolescencia. Y ya te diré que ya para salir de la, de la promoción no era muy buena en matemáticas eh, y en física. Ah, mira. Y sí, te soy honesta. Pero sí, digamos, con las materias sociales, ¿no? Claro. Historia o estudios sociales, cívica qué sé yo, eh, a ver, lenguaje, claro. ahí ya también mis inclinaciones. Iguales, claro, ¿no? ya es como que ya uno va dándose cuenta poco a poco. Te das ¿no? cuenta, ahora <risa> mucho más claro, entonces me encantaba exponer, siempre me ponían a mí, no vaya usted va a exponer claro. como jefa del grupo, en fin, y creo que ahí vas haciendo tu propio liderazgo. Entonces, así, así fue, no fui la mejor alumna, pero sí fui, fui muy participativa, sí amiguera, tenía un, un círculo de amigas, ahora todavía las, las veo alguna que otra, Qué muchas lindo. dedicadas a otras actividades y, y también una, una amiga que yo, la verdad, con ella prácticamente viví los últimos, digamos, los últimos años del colegio, eso fue muy doloroso. Pasó, eh, salimos bachiller, pasó unos meses y, y la asesinaron. Mira, en un caso de feminicidio, Uy. de feminicidio. Y ese momento, hace años te hablo, Oscar, uh -huh. no había la 348, no había uh -huh. las sí. plataformas de redes sociales. Entonces, te das cuenta, ¿no? Las limitaciones que tenías para denunciar. Y lo único que hicimos fue llorar. Uh -huh. Pero imagínate tú esas cosas que en el mundo también van cambiando nuestras actitudes. Y creo yo que todo lo que nos toca vivir, experimentar, pues te ayuda siempre a discernir cómo tú puedes Ajá. contribuir a la sociedad para que ese tipo de hechos de pronto no, no pudieran o no debieran ocurrir. ¿no? Entonces, entre cosas tristes, eh, también muy, muy alegres, muy, muy lindas, anecdóticas... De la promo a ver. ¿tú viajamos a Cochabamba. Ah, era tu viaje de promoción. Era Cocha, mi viaje de promoción en el Cochabamba. Qué, de, del mismo colegio, del. Sí, del Liceo de La Paz. Liceo yo la Paz. terminé ahí toda mi secundaria, ¿no? Y era de pura mujercitas en esa, en esa época. Entonces, eh, la pasamos muy bien, la verdad. Eh, sí te voy a decir que era, que era muy, muy alegre, pero al mismo tiempo era como también recatada, ¿no? Siempre soy conservadora, sí, sí, sí. la verdad. Entonces, eh, cuando fui, yo siempre cuidaba a mis compañeras no sé, tengo ese instinto maternal. Porque también hicimos nuestro primer viaje a Tiahuanacu, ¿no? Oh, yeah. ah, y después, Ah, no, eso fue a la universidad. Oh, yeah. Y lo propio, y tú sabes cómo son las amigas, nos están, estamos despertando a esa edad y dicen, no, pero vamos a brindar y no sé qué. Y hay gente que de pronto no lo controla bien, entonces pues acaba mal. Entonces ahí estaba uh -huh. yo para cuidarlas, para llevarlas, en fin. Uh -huh. Y ahí también me doy cuenta el grado de responsabilidad que yo había adquirido, uh -huh. porque desde muy pequeños fue lo que me enseñó mi madre, ¿no? Claro. entre Cuidar el puesto era una responsabilidad, vender uh -huh. los productos era otra responsabilidad. Ella también hacía préstamos, ¿no? De créditos uh -huh. a, la, a la gente, entonces yo iba a cobrar, traer el dinero, entonces... Todo eso involucra responsabilidades que te dan y eso marca tu vida. Claro, y es claro, ¿no? Eso marca tu vida porque tú desde muy niña ya tenías responsabilidades sí. de cierto modo, ¿no? El uh -huh. tema de acompañar a la mamá a trabajar, de ayudarle también en, en el comercio, etcétera, etcétera. Sí. Y, pero, y eso te ayudó también a madurar más antes porque Exacto. te independizas. Me eh, independizo yo joven. a mis 17 años, oh. prácticamente cuando ya estaba... Saliendo bachiller y, y mira, yo creo que mi mamá y mi papá, que todavía vivían en ese momento, asumieron que yo ya tenía un grado de madurez, ¿no? Y de autonomía y de liderazgo, creo yo, porque lo permitieron. Y cuando yo fui a la universidad ya me dijeron bueno. Está bien, puedes vivir sola. Y mira, gracias a Dios, viví sola sin mayores contratiempos. Eh, no me dediqué a ninguna actividad negativa que me hiciera claro. daño, menos a mi familia. Y todo eso fue evolucionando también y haciendo que ellos pues simplemente confiaran más. ¿Fue complicado? Muy complicado porque no tenía dinero. Entonces yo uh -huh. trabajaba, de estudiaba de lunes a viernes y trabajaba desde las 7 hasta la medianoche, sábados y domingos. Uh -huh. Y el lunes otra vez a clases, ¿no? Y después, al, en el segundo año de, de universidad, ya trabajé medio tiempo, ¿no? Y estudiaba en las noches. Entonces, siempre iba combinando y cambiando de horarios y de trabajo para que de esa manera yo pudiera solventar las fotocopias o los libros, los talleres y todo lo que concierne a la universidad. Yo, inclusive, había antes decidido estudiar Derecho y después no era lo mío pero en un corto periodo ¿no? decidí cambiarme a comunicación social y ahí también hice un grupo de amigas muy bonito. Pero fíjate, Oscar, que no, no fui de un, de un grupo ¿no? con el que digamos pasé todos los años. Yo, como estudiaba en diferentes horarios, claro. cambiaba de, de ambiente y de, de personas. En la noche, con pura gente eh, adulta, porque no <risa> trabajaban y ellos claro. venían eh, a estudiar en la noche. O en la turno mañana con bastante gente joven. Entonces, así me iba relacionando, pero siempre fui muy independiente, muy independiente. Bueno, eh, de, me decías ¿no? Que, que habías pensado estudiar Derecho. ¿Qué fue lo que te motivó para que tú decidas estudiar en la Universidad Comunicación? Uno tiene referentes, ¿no? Y yo siempre veía los noticieros y veía claro. algunas personalidades en el tema de análisis eh, político, comunicacional. Y también eh, veía como una nota de prensa, Puede, tal vez no cambiar el mundo, pero aporta a que se pueda informar, construir, motivar a la población. Uh -huh. Entonces veía como algo maravilloso desde donde yo pudiera aportar socialmente a la gente. Claro. Entonces decía, puedo ayudar y además puedo yo misma hacer los análisis. Y soñaba ya, puede ser claro. mi noticiero y si puedo hacer un cortometraje, porque la comunicación es tan tan flexible que tú puedes realmente hacer lo que tú quieras con tu creatividad siempre en el marco claramente de la ética y todo lo que concierne al periodismo y esa manera mirando noticieros eh, buscando referentes te imaginabas presentando me noticias? imaginaba sí me imaginaba Qué y decía lindo. yo quisiera y quisiera además mi set de esta manera y de esa manera me fui haciendo mi propia productora y al final dije bueno yo voy a entrar a comunicación y y, y gracias a Dios mi mamá me apoyó me dijo que sea lo que tú decides lo que te guste, lo que te apasione, y eso yo siempre aconsejo eh, con la mayor eh, humildad a los papás y a las mamás, no. apóyenlos en lo que sus hijos decidan hacer, porque cuando le pones pasión, mira, te llevan las aguas a lugares inimaginables, claro. no porque tu creatividad es eh, inagotable. Porque te gusta lo que haces, ¿no? Y Obviamente. a mí me encanta la comunicación. Claro, estar en pantalla. Lo mismo, ¿no? Yo creo claro. que la mayoría de los que hemos hecho, los que estamos en televisión, pues, de más jóvenes o de niños, soñábamos con leernos sí, un noticiero, sí. ¿no? Y gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de cumplir esos sueños. Sí. Eh, ¿Has hecho radio? Sí, sí, sí, sí. Vilma y usted, o oh, dos horas con Vilma así se llamaba el programa de radio, que era social, yo empecé en El Alto, definitivamente, yeah. mi primer noticiero, me contrataron para un canal local, que era Canal 15, luego Canal 33, en fin, y de ahí decido hacer radio en fin de semana, que era dos horas con Vilma, con concursos, visitas a zonas, a organizaciones sociales, porque a mí me encanta, me encanta recoger información genuina, Claro. De este lugar, yo no podría trabajar detrás de un escritorio. Claro. Entonces yo iba, hablaba con la gente, interactuaba, haciendo concursos, me conseguía siempre, siempre premios de alguna manera para incentivar, romper el hielo con la gente y bueno, ahí recogía mucha información de cómo somos los salteños porque a, algunos son bastante, digamos, podemos decir que somos así como reservados, sí, ¿no? La no que no, sí. no, es que nos exponemos a, al minuto, entonces yo encontraba las maneras de entrar con mi gente, entonces decía yo quiero mostrar la parte positiva del alto y es mi lucha hasta ahora, porque sí. del alto siempre, eh, disculpen que lo diga, pero buscan reflejar como la zona roja, ¿no? que siempre ahí está la inseguridad y yo digo no, todas las Tenemos sociedades... Esto tienen problemas con la inseguridad ciudadana. Sí, sí. Pero como toda sociedad, tenemos un lado tan productivo, creativo, innovador, que no para. Uh -huh. Si usted tuviera la confianza necesaria de ir a, a cualquier casa de la más sencilla que usted vea, golpea, se abrirá y, va, y verá maquinaria, verá obreros, verá gente costurando, diseñando. Y lo más lindo es que cuando tú ingresas, puedes ver uh -huh. que la gente no es que tiene la maquinaria de última tecnología crea su maquinaria Crea sus propios patrones de diseño, todas las herramientas. Y modo, ¿no? Para poder llevar adelante el, sus actividades, ¿no? Inventa, reinventa. ¿Ese es tu fuerte? ¿Ese poder es mi compartir fuerte. Compartir con la gente y recabar esa, eso que a veces nosotros no lo vemos y que tú lo reflejabas en tus programas. Sí, sí, sí, eso me inspiró, porque yo también, así como veía referentes para decir, quiero estudiar comunicación, también veía y decía, no, todos los noticieros acá reflejan del alto, ¿no? Claro, cosas solamente. Que, cosas que le eleven el rating y, claro, que le rating Hablar wow. de un caso, no sé, wow. de un hecho de sangre, en fin. Yo decía, no, hay maneras de contar. Y así fui eh, incursionando hasta que hice Vilma y Usted en Canal 24. Y ah. ahí tuvimos, ganamos muchos premios, la verdad, como programa revelación. ¿Qué año era el canal Vilma y Usted? Ay, debió ser, a ver, antes de llegar a ATV, porque oh, después sí, de sí, toda sí, esa sí. producción yo llego a ATV. 2006 2006 2007 ¿no? 2008 debe ser en sí. ese periodo yo llego aquí a la paz y, y entro a un, a un taller en la avenida camacho donde daban donde daban un <risas> curso de edición creo y Ajá, ahí está y ahí creo que te conocí en primera instancia porque creo que entraste igual al taller no me acuerdo bien pero eh, vilma y usted fue el primer programa que vi y decía que él es, él es mi compañera en el taller, no me acuerdo ahí. Pero sí, era una revista obviamente social, ¿verdad? Sí, social. Yo empezaba, ¿sabes? Con un editorial, ¿no? De, digamos, de la nota más importante, porque redactaba mi editorial. Y mira, eso es lo que hice, lo que realmente quería hacer. Y después ya ponía otros sectores, ¿no? La agenda vecinal, la agenda cultural. Cierto. En fin, y así iba nutriendo. Una hora era el programa todos los días, de 12 a 1 de la tarde y ahí me conocieron y luego me dieron un premio también de mejor presentadora la verdad es que tengo gratos momentos sí, Oscar claro. uno uno no lo busca solamente trabaja y, y llega Así hay es. alguien que siempre va a reconocer lo que lo que tú haces no sí, y yo siempre digo mientras más tal vez premios o elogios recibas tienes que ser más humilde porque sí. es lo que realmente eh, puede retribuir a la gente no lo, el agradecimiento que tú sientes y después de esa producción que era independiente sí, que me sí, imagino sí. como todos que hemos tenido algún proyecto independiente pues hay que buscarnos la publicidad, tenemos que ser nuestros propios marqueteros todo, todo ¿no? presentador, periodista todo. hasta a veces camarógrafo y editar nuestras noticias. tu contador y, también, sí, todo aquello mm -hmm. no pero después de esa producción que era tuya y que sin duda reflejaba y destacaba y que era totalmente diferente a lo que, tu, a lo que los medios de comunicación mostraban sí. en la ciudad del Alto, ¿cómo te hacen la invitación en ATV? ¿Cómo llegas a esa casa televisiva? Mira, eh, me imagino que tenían un productor, no sé si y nuevo, era Sergio Calero, a quien, ¿Ah, sí? eh, a quien admiro y agradezco mucho, y pues de, con su productora, ¿no?, de, del canal, es que me invitan, no sabían cómo encontrarme, dice, y yo recuerdo bien que en ese momento yo estaba en Eloy Salmón, ya queriéndome comprar un equipo, una computadora para editar, porque la mía era muy antigua, era muy lenta, y tú sabes, ¿no?, Tienes ah. que mandar... Ah, está porque estaba en Canal 7 también haciendo de pymes y mipes. Ah, cierto. Claro, ¿verdad? antes cierto, antes de cierto. eso. Entonces, se me había arruinado mi máquina dije, voy a comprar con lo que ya cobra de la publicidad. Y eso estaba haciendo. Y ahí sonó el teléfono. Y me dice, soy fulana, soy tal persona. Eh, la hemos visto en su programa. Queremos que usted, eh, ¿no? Eh, haga una prueba en el canal. Y yo, la verdad, es que lo tomé como no... No, no me emocioné, digamos, en ese momento ah. porque... Eh, después ya me di cuenta ¿no? que era mi red, en fin, claro. la magnitud, claro. Pues de momento dije, a ver, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque eh, yo tenía personal trabajando conmigo, ¿no? Entonces tenía que retribuir en, en salarios y decía, ¿qué hago? Y, y era mi jefa, ¿no? Manejaba mis tiempos, agendaba mis temas, tenía una libertad absoluta. Entonces tu dije, óptica, tu perspectiva, exacto, cómo, cómo lo imaginabas y cómo lo ponías en pantalla. Todo, era mi libertad económica, mi libertad laboral. Entonces dije, o esto, o esto. Y como siempre, ¿no? Mi mamá, yo le pregunté a mi mamá, y todas las mamás son sabias. Sí, y yo le dije, ¿qué, qué hago? Y, y me dice, pero hija, es una red nacional. Y, y recién caí en cuenta, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Ya le voy a hablar a otro público. Y ya me entró el miedo también. <risa> claro. ¿Qué tal si me va mal y yo lo cierro mi programa? ¿Voy a estar aquí una semana? ¿Y qué tal si no lo hago bien? En fin, todos los complejos o sea, los miedos que a uno pasar, le da, ¿no? ¿no? Siempre, cuando, cuando tienes ahí enfrente... Eh, nuevas, eh, nuevas oportunidades, los primeros sí. somos nosotros, ¿no? Porque somos exigentes. Sí. Alguien me decía eso. A veces uno dice o le da miedo asumir ciertas responsabilidades en televisión es porque nosotros mismos somos exigentes, ¿verdad? Sí, y, y ahí puedo decirle a la gente: no tengan miedo. Sí. No tengan miedo. O sea, un momento sí, nos entramos en, en, entramos en pánico, ¿no? Porque es algo nuevo, pero no vas a vivir con miedo. Entonces, simplemente confía en ti, déjate llevar. Y con la mayor naturalidad das las cosas Y eso fue lo que lo que me pasó, hice la sesión de fotos Me entrevisté con el jefe de contenidos Con Sergio Caldero, que lo conocí claro. recién en ese momento Y así, y lo bueno de, de, de, esa, de esa escuela Porque para, para mí fue una escuela Es que cada día hacíamos un ejercicio De la lectura de los periódicos, del análisis ah. Y también ya luego me involucraron En hacer reportajes más especializados y creativos ir anoticiando noticiando, que claro. era un programa nocturno entonces, caramba, me dieron una gran oportunidad. Yo sí, dije, bueno. me voy a quedar aquí un año, porque claro, tienes jefe, ¿no? O tienes bueno. jefa, había más de uno, entonces eso para mí también provocaba <risa> un cambio. Pero sí, mucha gente reconocía mi trabajo y en el alto, pues, como yo, yo había bien. hecho un trabajo local antes, fue más fácil. Entonces era como... Como muy natural, hola oh, hermana, ah. ¿cómo está? Y los entrevistaba y y no, era, era hasta muy sencillo y a la vez ah. era un, un desafío, porque el Alto es un desafío. Y, y eras una figura representativa también de la ciudad del Alto. Sí, la verdad Sin es que toda. nos invitaban a dar charlas claro. a la universidad, a los institutos, <risa> eh, era jurado de una actividad, de la otra. No, era era, era maravilloso, emocional. ¿no? Entonces, estás en las nubes. Qué lindo ser, ser para, para, para tu gente importante, ¿no? Claro. Y que ellos digan, oye, Vilma, qué bien lo haces. O es una verdad. palabra de aliento, o finalmente, Vilma, porque qué o no te vemos, cambias? Claro, o te vemos, ¿no? Que, que a ti seguramente igual te ha pasado. <risa> y no sabes. Es hermoso. Es hermoso y simplemente agradeces, ¿no? Querida Vilma, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al volver vamos a estar con nuestro sector de tertulia. Así que escríbanos a las redes sociales, en nuestra plataforma estamos en Avia Yala Televisión y por supuesto la página oficial www.aviayala.tv. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más en esta edición de sábado de Referentes Felices y Contentos. Y estoy seguro que ustedes igual están disfrutando en sus hogares esta entrevista con una invitada especial. Vilma Lanoca, representante de la Ciudad del Alto, ahora concejal, fue eh, exministra de Culturas y Turismo y también presentadora de televisión, quien no la conoce, en los nueve departamentos, eh, gracias a la Red TV, como nos estaba mencionando, pero por supuesto también a nivel local ya era muy conocida en el trabajo que realizaba Periodísticamente, ¿no? Mira, me pensaba quedar un año, decía, ¿no? ¿Cómo, cómo es la vida? Me quedé cinco. Cinco. Mm, y si además no fuera que, por la política, no sé qué hubiera pasado. Hubiera seguido. Además que rompes esquemas, recuerdo, porque fue el sí. primer noticiero de, de tres mujeres, ¿no? Estaba contigo Marcela Rengel. Y Soraya Delfín. Y Soraya Delfín, ¿no? uh -huh. Creo que era la primera vez que ponían a tres mujeres, porque generalmente era la pareja. Noticieros sí, tradicionales, de, tradicionales y ustedes comienzan a entrar a la, a, con un esquema al mediodía, ¿verdad? Era Sí, era al mediodía uh -huh. y pues era así con, con ese eslogan inclusive de irreverentes, gente que opinaba, uh -huh. en fin, es, otras facetas que tenemos las mujeres. Y éramos mujeres de distintas, eh, eh, digamos, regiones, pero también condiciones económicas, distintas experiencias totalmente diversas y yo creo que esa pluralidad y diversidad se ha demostrado en esta faceta de noticiero, que yo no lo olvido, una experiencia maravillosa con mis ex colegas a quienes eh, ya no las veo, pero que aprendí mucho de ellas y de la casa en general porque claro. me dio una gran oportunidad y como te digo, yo esperaba estar tal vez un corto tiempo y pues estuve cinco años y, y bueno, de, no dejé la verdad el periodismo, esas herramientas son de por vida ah, sí. y las sigo utilizando también ahora y en mi nueva labor como concejal. Querida Vilma, nosotros tenemos este sector que se llama tertulia. La gente va escribiendo en las redes sociales. Hemos puesto tu fotografía toda la semana para que también vayan acompañándonos. Tenemos algunas preguntas y la hermenéutica es: A si bien. no te gusta responder, un buen sorbito. Ah, ¿Te parece? Ah, ya. Pero antes. Y si respondo, no, no bebo. Pasa nada, no ah, me bebo. Bueno, sí. Pero antes, ¿por qué brindamos? Ah, por la vida. Por la vida y por el amor, que es lo que verdaderamente importa. Salud. Salud, querido salud. Oscar, salud. Cominitos de Tarija. Mm. Lo nuestro, siempre <ríe> lo nuestro. Vamos con la primera pregunta. Carlos González, desde la Ciudad del Alto, te mando un gran saludo. Oh, sí. Dice, qué lindo que la tengan a Dilma Lanoca en el programa. Si pudieras cambiar algo del país, ¿qué sería? Mm. A ver cambiar algo, en, me imagino que es en todo aspecto. Mm, a ver, no ¿Qué sé... ¿Qué cambiar del país? Me gustaría, la verdad es que eh, se fortalezca no sé si hablamos de cambio, pero Bien, los ¿no? valores dentro de una sociedad. De respeto en general, de orden, ¿no? Eh, eh, que todos realmente contribuyamos a tener una sociedad, una ciudad más ordenada, más limpia, con mucho respeto, armónica. Eso sí me gustaría. A ver, mira, otra preguntita. Daniel Ilianes, desde la ciudad de La Paz, igual te mandó un abrazo y dice, ¿te consideras difícil de conquistar? ¿Qué no creo, no creo. ¿sabes lo que me conquista a mí de las personas, no? Y mi, tal vez me está... No sé, no sé si se refiere de conquistar en general o un varón, ¿no? Voy a responder ambas. A en general me conquista la gente me conquista, me enamora cada día con su originalidad y en materia, digamos, de varones ya de parejas y, digamos, también está referida a ello a la pregunta pues, eh, me dicen que sí soy de, de difícil, digamos ¿no? de, de, cuesta. de, de, de tratar, cuesta y sea, una a mujer amor, inteligente <risas> pero, no, pero yo pienso que soy una mujer muy práctica ah, qué bien. simplemente, yo creo que una persona tiene que ser transparente, genuina y el resto viene por añadidura. Jorge Flores, desde Cochabamba, dice, ¿cuál fue el regalo que te dieron que más recuerdas? Mm. Ah, un regalo que hizo un representante de la UNESCO, que trabajó aquí hace unos años, y me uh -huh. dio un pequeño talismán que estaba hace un poco quebrado y me decía, te lo doy esto con mucho afecto, con mucho agradecimiento, y era el, el amuleto de toda mi vida. Y te lo doy a ti antes de irse. Uh -huh. mm. Api, César Moreno. Por no, esos no lo obsequios. Olvido. Salud, por, por esos favor? obsequios. Y sí, porque estoy respondiendo todas semana. y no quiere que <ríe> no beba. Luisa Mamani, de la Ciudad del Alto, felicita, dice que eres una gran mujer que ha luchado por, esa, por, esa, por ese municipio. Y nos pregunta: ¿Qué es lo más ingrato de la política? Por favor, a la hermana Vilma. Um, lo más ingrato es. Cuando la gente que tú amas, no, cuando y no solamente tu familia, sino la gente en general, lamentablemente se deja llegar, se deja llevar por una mentira. Eso a mí me pasó el 2019. Uh -huh. Es un dolor muy grande y pues la mentira daña, daña integridades, daña tus, eh, tu honorabilidad. Eso es lo ingrato de la de la política. Uh -huh. A ver, aquí Carlos igual. No, no puso el apellido, Carlos pregunta y dice, desde la ciudad de La Paz te mando un gran, gran abrazo, dice, qué linda que se ve Vilma Lanoca, mira, Los piropos comienzan de la audiencia y dice, besos dulces. Sí, <risa> muy dulces. <¿Sí? risa> y voy a seguir esta pregunta de Rosario igual, de Rosario Flores, desde Cochabamba, que dice, eh, ¿eres apasionada? Uy, bastante en todo. Por eso lloro con intensidad, río con intensidad y me enojo también con intensidad. Yeah. Sí, soy muy uh -huh. apasionada, totalmente. Juan Carlos Chávez, desde la Ciudad de La Paz, dice, ¿Quién es tu amor platónico? Platónico... No, no lo puedo decir. <risa> Mejor <risa> salud, bebo. Salud. salud, salud. A ver, <risa> bueno. De Luis Chino, desde la Ciudad de La Paz... ¿Cómo es tu hombre ideal para ti, querida Vilma? Estás muy linda. en Los comentarios que llegan. ¿Qué <risa> <risa> um, Mi persona ideal, sabes que es aquella persona que, que tenga principios. Eso me uh -huh. di cuenta totalmente, Oscar. Sí, estoy enamorada. No me lo han preguntado, pero sí lo digo. Porque a mí me enamora eso, que una persona tenga nobleza. Así como cuando ¿no? Ve, ves a unos, a unos niños, uh -huh porque me toca lidiar mucho con ellos, o ves una persona con discapacidad, por ejemplo, o con capacidades diferentes, cuando tú sientas ese abrazo, sabrás lo que es nobleza, pureza, ¿no? Y amor. Uh -huh. Y cuando una persona, en este caso un varón, me hace sentir eso, pues simplemente es él. Mira, la iba a saltar la pregunta, Mario Saavedra, desde la ciudad de La Paz, te mando un gran saludo recuerda los momentos del ministerio de culturas dice felicidades me alegra verla en la televisión y me dice eh, cómo llegó el amor a tu vida pregúntale en tiempos por difíciles, favor dice. en tiempos difíciles llegó el amor ah, mira. que yo pensaba que ya tenía el amor pero no no no fue así y mira y por eso me animo a decir a la gente que en las crisis yo creo que es, el momento en el que más oportunidades tienes, de conocer el amor o de encontrar un buen trabajo y de muchas otras oportunidades, sí. ¿no? Jessica Chávez, ¿sufriste discriminación por ser mujer dentro de la política? Saludos a la Ciudad del Alto, gracias a nuestra audiencia en la Ciudad del Alto que sintoniza la señal de Avia Ya la Televisión. De manera voluntaria e involuntaria, sí, claro que sí, hasta hoy, ¿no? Todavía tenemos esos complejos en el que las mujeres y sus opiniones de pronto no tienen el mismo peso e importancia que el de los varones, uh -huh. no porque han crecido en una sociedad patriarcal. Así es que continúo. Antes lo vivía y ahora en el Consejo lo sigo viviendo. Uh -huh. Muy bien. Cristian, solo puso el nombre, desde la Ciudad del Alto dice, sería lindo volverla a ver en la televisión. ¿Tienes algún proyecto, Vilma? Sí, eh, en la radio en realidad, ¿no? Eh, no da mucho tiempo como concejala, sí hago bastante redes sociales y estoy uh -huh. eh, siempre haciendo reportajes de investigación eh, de todo el trabajo de fiscalización que hago en la ciudad del Alto, pero también hago... Eh, reportajes pequeños de toda la área productiva sí. que tenemos en el alto y ahora sí he pensado en hacer un programa radial no que está ya en proyecto esperemos esperemos realmente que en el mes de junio a mediados ya podamos difundirlo para compartir de mejor manera y de forma directa con la población Qué lindo va a estar ya el proyecto en Sí, puerta, ya está el proyecto está. solo es eh, que salga al aire Qué bueno Igual tener cercanía a través de los medios y mucho más la radio, que en la ciudad del Alto tiene también bastante audiencia. Bueno, has, eh, has finalizado el sector de tertulia muy bien. Ah, pues, he pasado la que, prueba. Un saludo, por favor. Un saludo salud por la prueba. ¿Por la ciudad del Alto, te parece? Sí, por la ciudad del Alto. Un saludo a todos ellos y ellas que están trabajando arduamente para contribuir no solamente con sus familias, sino también con la sociedad en su conjunto. El Alto es una sociedad. Y una ciudad que enamora sí. por todo lo que hacemos, inventamos el trabajo cotidianamente y por todo el valor. Salud por la ciudad del Alto y por todos quienes la habitamos. Muy bien, salud por esa hermosa ciudad, la más joven de Bolivia. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Está con nosotros Vilmalano K. Gracias por acompañarnos en su programa Referentes Detrás de Cámara, estábamos recordando y disfrutando de qué bellos momentos, ¿no? En el Ministerio de Cultura, la verdad, como usted lo decía, era una fábrica de revalorizar la cultura, pero también de ir a la par de lo que necesitaba y de las exigencias, ¿no? Sí. En, cuando usted estaba de concejal. Yo creo que cuando uno se apasiona por el trabajo, te enamoras de todo el ambiente ¿no? eh, de trabajo, simplemente generas ideas, proyectos, programas y era inagotable, incansable, inacabable el trabajo sí. en el Ministerio de Culturas. Y gracias a gente como tú, Oscar, y a mucha gente que recuerdo del Ministerio, hemos logrado hacer... Eh, un buen trabajo. Yo de verdad no tuve el tiempo de agradecerles ni de valorar todo lo que han contribuido en ese momento desde esa cartera de Estado al, al país, pues... Qué buen momento para, para hacerlo ahora, de verdad, muchas gracias por haber acompañado esa gestión y por haber dado lo mejor de todos ustedes. Sé que les exigía, sé que trabajábamos 24-7, pero valió la pena, porque el país también se ganó muchos premios, galardones, sí. y eso nos ha catapultado en cierta medida también como una potencia cultural. Sin duda, ha sido un trabajo que se reflejaba del Ministerio, de todos los colegas, amigos que veo ahora en la calle y que, y que recordamos así como estábamos detrás de cámara, eh, recordando sí. ciertos episodios, pero... Pero sí, efectivamente, ¿no? Eh, habían los reivindicarte domingo 7, 8 de la noche salías y el lunes a primera hora seguíamos con las actividades y así Exacto. sucesivamente. Era incansable. Yo la vi a la hermana Vilma llegar tipo 6 de la mañana y se iba 9, 10, a veces reuniones 12... Y, a, y al otro día normal, ¿no? Sí. Otra vez, porque... Y el gabinete y... Uy, Uy. No. <risas> Para las mujeres sí no es sencillo, sí. definitivamente, por las tantas actividades y tareas que tenemos en el hogar, pero ha sido un desafío muy lindo y yo creo que se siente un precedente porque hay otras mujeres ahora que también uh -huh. están enfocándose en esa misma labor. Además, fortalecimos TV Culturas, porque yo estaba ahí en el área de TV Culturas y creo sí. que habían varias personas y varios colegas, mucho. todos, todos comenzamos a hacer una televisión diferente y que la gente también lo veía y ya era parte de, de la programación mm -hmm. en la vida diaria y cotidiana de los bolivianos. Estamos en un sector que se llama Bitácora y le voy a pedir que preste atención a la siguiente fotografía y nos va a ir comentando, por favor, querida Vilma, eh, y también dándonos su apreciación de lo que vamos a ir mostrando. ¡Wow! ¡Ah! Lo reconocido. conocido, lo he conocido. Ay, No puedo creer Era ¿no valoso, serio? era re valoso. Controlaba en el ministerio Si sí, te voy a confesar, soy amante de los animales De verdad sufro Oscar, cada que veo un perrito raquítico, enfermo Yo trato siempre de darles agua, de darles cariño Y este es mi alien, que ya tiene 14 años Este 6 de agosto de este año cumple 15 años Y era un perrito de la calle, ¿verdad? Sí, un perrito ya prácticamente que lo iban a matar porque era de un grupo de seis hermanitos y algunos los, los eh, digamos, acogieron en algunos hogares, pero algunos no y la dueña prácticamente ya no podía tenerlos, entonces una amiga nos lo dio a mí y a mi pareja de ese entonces, y desde ahí nos acompaña, no sabes sí. cómo cuida, cómo es de celoso, amoroso, tranquilo, no pelea, y está conmigo en un evento de la caminata, claro de la caminata no, por la vida, por eso la patria. Recuerdo, me daba miedo un poquito porque lo pedía a los <risas> otros y nos ladraba, pero él acompañaba igual a la ministra en aquel entonces, eh, a, a, a diferentes todo. actividades. ¿no? Viajaba también. Claro, viajaba <risa> también. Qué lindo. Es Tú el este no amor por los animales, ¿no? ¿no? yo pienso que la gente que es sensible con los animales es buena persona. Mm. Ahí hay tantas maneras de y tantos parámetros para medir a una persona de cómo realmente es su calidez, la calidad de persona. Y ah. pues esta es mi, mi mascota querida que está ahora en, en mi casa, todavía continúa conmigo. ¿Tienes otros animalitos aparte de alguien? No, porque sí, sí. el tiempo no da, Oscar. Claro. Y a, una, a un animalito hay que darle su tiempo, su cuerpo. Cuidado, imagínate si tuviera más mascotas, realmente no podría. Además era súper querido y vemos las fotografías que le compra ropita, es refachero, ¿no? ¿Alien? Está abrigado Lindo. porque en el alto hace frío. Sí. A ver, vamos a ir con la siguiente fotografía, por favor. ¿Cuál es la que tenemos ahí? Ah, mira. Ah, esta es con Always Ready. Soy amante del fútbol, no te voy Ay, a negar. Ya, no sabía. Y como también soy así súper, ¿cómo te voy a decir? Regionalista también, ¿no? Amo <risa> mi ciudad del claro. alto. Claro. Y esto fue cuando justamente inauguramos el estadio con el ex expresidente Morales. Y fue también ahí el partido con Always Ready. está ahí justamente uno de sus dirigentes con quien nos tomamos una fotografía. Mm. Yo estoy ahí con el gorro, con los colores de Eres always. de Always entonces. Uh -huh. Bueno, del Bolívar siempre. Pero ah. ahora que en el alto ya tenemos un equipo, pues sí. Ah, muy The bien. Always. De en ¿jugaste fútbol? Sí, poco, muy poco, no tanto, no tanto, porque <risa> sí le tengo un poco de temor, porque muchas veces me han lastimado, me han pateado, claro. ¿no? Y le tengo pánico, no lo voy a negar, <risa> pero bien. sí le hago de todo un poco del deporte. Vamos por el All Always Ready. Equipo representativo de la Ciudad del Alto. A ver, la siguiente fotografía en este sector de Bitácora. ¡Wow! ¡Qué linda foto! Yo la vi esa fotografía y dije, y, y dije: va a ser portada en los periódicos y lo fue. Pues varios, la, vi la foto y dije: tiene que ser. ¿Esto en qué evento era cuando estaban? Hemos hecho el, um, el encuentro mayoritario de los. Caporales, hemos, mo hemos movido a todos los ballets, no Cierto. no solamente de La Paz, del Alto, sino también del interior del país. Y nosotros estamos claro. ahí con parte del elenco de nuestro ballet folclórico del ministerio. Y pues ahí estoy con un traje muy lindo que me Nacho lo dio la Caporal. maestra Charito Carrasas. ¿No? Ella fue que se encargó de mi vestuario, practiqué unos días antes. La verdad que a mí me gusta la danza, pero eh, estuvimos participando y la verdad movimos <ríe> sentimientos sí, sí, sí. de unidad a través de la cultura, a través de las danzas folclóricas y fue también esto en defensa, ¿no? de nuestras danzas bolivianas porque tú sabes Cierto. que el plagio lamentablemente con la hermana república del Perú mm. no es de ahora, ya se viene de este tiempo atrás. Pero se está, con este tipo de actividades se daba, se sentaba precedente, ¿no?, de dónde eran sí. los caporales y por supuesto, la danza de los bolivianos para reivindicar ese orgullo de que son nuestras músicas es nuestra música, es nuestra danza, es la melodía que hace parte de los bolivianos. La debe sigue... reactivarse, pero debe sí. reactivarse, Oscar, perdón que te, te, te corte, sí, sí. porque cuando nosotros hicimos la práctica movimos a niños, adolescentes, a gente de la tercera edad, todos bailando caporales. Sí. tuvimos que habilitar un patio que nos prestamos ahí en la FECB, por la calle Potosí, porque ya no daba cabida en nuestros espacios. Cierto. Entonces qué lindo sería que realmente activemos este tipo de actividades porque nos une y además eh, hace que cobremos más conciencia. Y Eso me preocupa a veces, sobre todo, y no es por hablar mal, pero eh, cuando finaliza una gestión, de una autoridad, a veces la siguiente autoridad no continúa con esos proyectos que son relativamente y que han costado mucho, porque para tener acá ha habido pues una etapa una previa, una coordinación y planificación extraordinaria y con usted a detalle, ¿no? Todo, qué va a ir, sí. qué no va a ir, para que se pueda dar. <risa> Vamos con la siguiente imagen, por favor. Ay, ay, esto fue muy reciente, esto ya fue de concejala, ahí está ah, Pablo Mancilla, el hijo del gran Coco Mancilla, quien recuerdo tanto no y quiero tanto, y me invitaron a presentar algunos de sus textos, le hemos hecho un homenaje también con el nuevo presidente ah, de la lindo. Fundación Banco Central de Bolivia en la Feria del Libro en la Ciudad del Alto, un gran recuerdo. A ver, la siguiente imagen por favor, Ah, aquí esto esa fue, foto es mía. Ah. Yo la, la, la estoy, era mi primera entrevista, cuando recién me contratan entre Teleculturas, era mi primera <risas> entrevista a la ministra de Culturas en el stand que teníamos en el oh, estadio Hernando Siles. Era para el Dakar. Ah, claro, mira. Ahí estamos con las chamarras az bueno, azules y naranjas eran, que eran de Bolivia, Verdad, ¿no? tienes razón. Claro, hay una pantalla gigante de fondo, así. Era reproducción también la que teníamos. Vamos con otra fotografía, por favor. Eso ayudó muchísimo, ¿no? Ah, bueno, el palco que te en el, en el banderazo. En el banderazo, mira, esto ya no, ya no lo tenía en la mente. Sí. Eso movió mil miles, millones, yo diría, de, sí. de personas, todos correteando desde muy temprano. Era un estrés bárbaro, sí. ¿no? Como quien dice, detrás de bambalinas, correteamos todos, pero cuando ves la foto, ¿no? Claro. Dices, cumplimos el objetivo. Y está repleto, imagínate. Muchísima gente, obviamente... ...teníamos esos palcos con, con artistas... ...pero también con autoridades y gente que se acercaba... ...y se sumaba, sí. se hacía parte, ¿no? Miles de metros de la, de la bandera sí, histórico momento que, uh -huh. ...que hemos tenido en, el, en ese momento... ...¿qué año era lo del bandera Zorro? Un año antes me parece de... O ...el 2018, 2018 debió ser... Creo, uh -huh. ¿no? A ver, siguiente imagen por favor... este es reciente, esto es de este año... ...estamos con un proyecto con el ICA... ...con el Instituto Bien. Interamericano para la Agricultura... ...y visitamos, gracias a ellos... Cayutaca. Es, acá está la Universidad Pública del Alto, una de las carreras, ¿no? Donde, uh -huh. como ustedes pueden ver, están cosechando y sembrando diferentes hortalizas, hacen agricultura en general, y ahí fuimos a ver todo este espacio porque queríamos también contar con los estudiantes de esta carrera para el proyecto que está destinado a mujeres y jóvenes de la ciudad del Alto. Qué lindo. A ver, siguiente imagen. Esto es... Antes eh, de golpear ah, a una mujer piensa en mamá. Y hemos hecho varias, eh, varios mitines, varias caminatas y diferentes uh -huh. actividades para rechazar todo tipo de violencia. De hecho, estoy trabajando ya varios años para poder fortalecer toda la autoestima y darles mayor seguridad a las mujeres, porque todas atravesamos los mismos periodos de inseguridad y de temores. Y creo yo que si podemos activar y, de, y, y expresarlo. Además, podemos un poco deshacernos de esos temores, entonces uh -huh. esta es una de las actividades que hemos hecho también en, en La Paz, lo hemos hecho en El Alto y siempre en pro de las mujeres. Muy bien, bitácora, nuestro sector. Aquí es una fotografía muy linda de los Club de Madres, aquí hemos hecho una entrega muy linda también, gracias al apoyo del gobierno nacional desde Presidencia, y esta máscara que yo tengo en manos, es parte del trabajo que hace uno de los Club de Madres, estas máscaras lo Elaboran ellos, lo crean ellos Entonces un momento muy bonito que hemos vivido Con la asociación de Club de Madres Elba Escobar de Rodríguez Bueno y si tuviéramos que seguir revisando Una gran cantidad de imágenes y Que sin duda nos llevan a rememorar Momentos muy gratos que se ha tenido y que en tu vida tú has tenido, tanto como ministra, como periodista y también eh, ahora como concejal. Vámonos a una pausa, qué rápido pasa el tiempo, ya estamos casi en la recta final de referentes y volvemos ya para hablar un poquito más ya de la actividad como concejala del municipio alteño. Pausa y volvemos con mucho más, aguárdenos rapidito por su preferencia, continuamos con más como lo decía, estamos disfrutando nosotros con nuestros invitados y en esta oportunidad Dilma Lanoca, ex ministra de, de Culturas y también eh, concejala de la Ciudad del Alto. Para nosotros es un gusto y un privilegio tenerla. ¿Cómo te sientes, Dilma, en estos momentos en el programa? No, muy cómoda. <risa> y me has hecho, la verdad, recordar momentos que ya, la verdad, los había archivado. Y qué lindo, la verdad, tantas cosas ya hice. Estoy realmente asombrándome. Claro, <risa> muy, muy cierto. A ver, vamos a, a retroceder de aquí un par de años. Tal vez no es tan agradable como el bloque anterior, pero... El año 2019 Bolivia vivía una crisis política que ojalá nunca más los bolivianos sí. volvamos a repetirla. Después de más de 36, 38 años de democracia se vuelve a tener esa ruptura constitucional y es ahí donde Vilma Lanoca, siendo ministra, pues sufre eh, una serie de vulneraciones y entre ellas el tema de vivir eh, o retroceder como si estuviéramos en una dictadura. ¿Fue para ti bastante difícil? No, oh, fue durísimo. Es decir, como acabas de mencionar, no quisiera que nadie lo viva, porque es como que te cae una avalancha ¿no? Uh -huh. entre los ataques directos, físicos verbales, psicológicos, en fin, pero también una mentira mediática mediante una narrativa de acusaciones que se habían hecho en contra de uh. mi persona. Realmente era con qué combates, ¿no? Con una cosa, con la otra, no había ni condiciones para, para resistir, eh, de pronto tampoco nosotros llegamos a pensar que eso podía haber ocurrido, ¿no? Entonces para todos fue realmente asombroso, fue algo que para lo que no estábamos preparados, la misma renuncia del ex presidente Evo Morales y ahí en esas crisis es donde tú te mides de qué estás hecha, qué decisiones tomas, por más dolorosas que fueran y yo, decid, yo también decidí, gracias a amigos como el que acabamos de ver en la fotografía de Mancilla, es que yo llego a asilarme. Y lo más doloroso es que tú no podías, en tu calidad de asilada, denunciar todas las vulneraciones a claro. nuestros derechos. Y simplemente escuchábamos a mucha gente decir, ah, se escondieron, ah, se fueron. No. Uno no disfruta, porque estás abandonando todo. Y estás además, lamentablemente, por esa decisión, ¿no? Estás permitiendo que digan todo en tu contra sin poderte defender. Y eso es realmente algo que, como sostienes, requieres mucha fortaleza. Además que una justicia con, donde la balanza, pues, oh. aunque tú puedas presentar las pruebas que quieras, no. pues la tenías así, ¿no? Inclinada hacia, a cierto lado. Y esa decisión que hace que tú te vayas a la embajada, a asilarte, también ha sido una decisión bastante difícil, ¿no? Dura. porque eras la única mujer entre varios exministros, autoridades y, y personas que trabajaron también en función eh, en el año del gobierno del expresidente Evo Morales. Mira, yo lo hice por varias razones. Primero, porque yo no tenía tampoco condiciones como para decir mi verdad y defenderme. Ya tú lo has dicho, la justicia estaba totalmente manipulada. Y era un juicio político, no era un juicio donde tú podías presentar un descargo, declarabas y se acababa. De ninguna manera. El gobierno de facto buscaba un, un trofeo. Cualquiera que fuera él, podría ser una mujer, un varón, un exministro, una exministra, no importa. Y han hecho ese daño desmedido, ¿no? Y también eh, lo hice por, por mi familia. No. Mi familia es grande, me refiero a El Alto y me refiero también a, a mi familia ¿no? eh, directa. Los expones, si uh -huh. tú te sí. quedas ahí, te involucras con ellos, ¿no? Vamos a lucharla, pero los expones y los pones en peligro. ¿Y esto y no, te pasó no, con no tu No quedaba con mi mamá, pasó eso. Yo la solamente la vi el, el día domingo y le no sabía ni cómo explicarle porque ella tampoco iba a asimilarlo, ¿no? Claro. Entonces simplemente le dije, me voy a ir un tiempo, ¿no? Por teléfono inclusive, no pude ni verla, porque ya venían a quemar mi casa ese domingo, sí. ¿no? Eh, de la, de la renuncia precisamente. Y pues lo único que hice yo, sacar mi mochila, dos documentos y, y listo. Estuve en el alto esos dos días, porque la gente me decía, pero véngase acá, pero véngase allá. Ahí valoro realmente Puda. toda la valentía de nuestra gente, pero no podía exponerlos, porque el señor Murillo y compañía no iban a parar ¿no? y no, no, no, no les iba a importar a quién lastimaban para encontrar a las personas. Entonces no quedaba otra que tomar una decisión y la verdad no sabía qué decisión tomar porque ya había eh, una mentira que estaba dañando no solamente mi imagen ¿no? o la de, fa de mi familia, sino que era también un tema político que uh -huh. frenaba mi accionar. Así es. Y en ese momento llega esta llamada de Pablo, Pablo Mancilla, y me dice, Vilma, su vida corre peligro vaya a ser una embajada, vaya a ser la Embajada de México. Sí. Y de esa manera es que yo voy, en esas condiciones, es que yo llego allí. Cuando llego había más de cuarenta y pico personas. Y al final, como tú decías, yo fui la única mujer que prácticamente estuvo encerrada un año de su vida, sí. sin tener derecho a nada, prácticamente, claro. ¿no? ¿Qué temores agrandaron en ti y hacen ahora esa Vilma fortalecida? Mm, ese momento me sentí bastante frágil, ¿no? Me sentí impotente de no defender, no poder defender ni a mis compañeros de trabajo, ni a mi familia, ni a la militancia, ni a la gente del alto, a nadie. Me sentía tan frágil, tan vulnerable, tan impotente y me daba rabia de no poder decir una verdad. Porque si tú empezabas a salir o llamabas a una conferencia, perdías tu calidad de asilada. Entonces... Eran muchos, claro. muchos temores, ¿no? Y el hostigamiento de la gente, además. Yo recuerdo que se iban allá a la Florida... Yo en dos oportunidades fui, pero daba ganas pues de decir, pucha, no, son gente conocida como usted y otras personas, pero no se podía hacer nada porque no te dejaban ni entrar ni salir. A era los bastante claro, ¿no? O golpearon. te reconocían sí. igual, ¿no? por el tema de, de, de, de que habías estado de una u otra manera ligado a ese gobierno que ellos decían que era un gobierno pues totalmente nefasto, no cosa había que era No, no había. Oscar, no había un tema justificable, mm. solo han creado una narrativa antimacista y uh -huh. nada más, y el, y el masista era alguien malo a quien sí. había que destruir mucha gente probablemente lo haya reconsiderado a estas alturas ya de la claro. vida pero en ese momento estaban cegados sí. por el odio y lamentablemente se expresaron con racismo y fascismo uh -huh. y la gente que decía oiga no, aquí tenemos que apoyar a los eh, qué sé, a las ex autoridades o apoyar al ex gobierno y todo se le abalanzaban con claro. insultos con amedrentamiento ¿quién se iba a animar? Uh -huh. han golpeado a mucha gente sí. ahí eh, cerca a lo que llamaban ellos la resistencia, sí. con sus escudos sí. ahí. Entonces, no había condiciones para nadie, para defenderse unos a otros. Bilba, ya siendo concejal y viendo todos los días el trabajo que tú realizas de fiscalización, de estar muy pegada a la gente, y lo que decía al inicio de este programa, que destaco esa labor, que no solamente lo hacías en el ministerio, sino también ahora en la alcaldía del Alto, ¿no? ¿Qué proyectos se vienen a futuro para la alcaldía desde, la, desde, desde tu CRUL, desde siendo concejal? Mira, yo creo que todo lo que he aprendido, gracias a Dios, en el Ministerio de Culturas y Turismo, en la gestión ministerial, en la carrera periodística, en el sufrimiento de la crisis del 2019 y 20, han hecho una Vilma más fuerte. Una Vilma, como me decía hoy día una de las mamás que visité en un colegio, más audaz. Y creo que toda esa experiencia tiene que ser para bien. Para hacerle bien a la gente. Uh -huh. Voy a incidir muchísimo en el trabajo con enfoque de género. Estoy ya eh, con un proyecto que se llama Empodera Más, sembrando buenos hábitos para el vivir bien. El empodera es empoderarnos al 100% las mujeres, con el conocimiento, sobre todo, y también fortaleciendo sus habilidades, ¿no? Uh -huh. Todas las habilidades que nosotras tenemos para liberarnos económicamente, para brillar como corresponde y que nos den un lugar en la sociedad. Es el primer reto que estoy. Eh, impulsando, y es mi primer hijo en realidad, el Empodera Más, es un proyecto muy bonito, que ya lo vamos a, lo va a conocer usted poco a poco porque lo vamos a ir subiendo en redes sociales, poco a poco, todo lo que las mujeres estamos haciendo en la ciudad del Alto el otro reto es poder eh, trabajar con mayor énfasis en la fiscalización, que lo estoy haciendo ya, con una herramienta que es muy importante que es eh, la comunicación eh, cuando yo ordeno las uh -huh. ideas ordeno la explicación de la normativa y puedo esclarecer el manejo de los recursos económicos, la gente lo comprende perfectamente. Eso hemos claro. estado haciendo y vamos a profundizarlo. Y por otro lado, vamos a apoyar con, otros, con otras instituciones al ámbito educativo. Me voy a enfocar en la educación de los estudiantes, de los niños y niñas de la ciudad del Alto. Porque si garantizamos una buena educación, uh -huh. con mejores condiciones, vamos a tener un mejor profesional. Y esa persona va a ser una contribución a nuestra sociedad. Pero si los descuidamos acá, obviamente no esperemos que ellos desenvuelvan o desarrollen todas sus habilidades. Entonces, esas son mis dos tareas. Las mujeres con este proyecto Empodera Más y fortalecer la educación. educación. Que es muy importante muy y que ahora sobre todo en el tema de coyuntural está bien desatendida en el ámbito educativo, infraestructura, bioseguridad y bueno los problemas son una lista larga y que todavía no atiende las demandas la alcaldesa Eva Copa. Pero en un tema personal muy chiquito de aquí para 10 años ¿cómo se ve Vilma? Mm, la verdad es que no, no, no lo he pensado creo que uh -huh. estoy en una etapa de madurez sin lugar a dudas política pero me, me mido en la gente y la gente me dice de la Vilma desde cinco años inclusive de la Vilma de hace dos años antes de la, de la crisis del 2019, es otra Vilma. Uh -huh. Y me alegra mucho, me alegra mucho porque creo que la mejor manera de contribuir siendo autoridad eh, es no esperando nada más adelante, no pero sí trabajar en el momento donde sí tienes la posibilidad de hacerlo. Tengo cuatro años, me voy a quedar en el consejo. Me voy a quedar para lo que ustedes me han elegido Para fiscalizar, para deliberar, para claro. aportar con mi ciudad Y de ahí veremos qué pasa con Vilma Pero por ahora vivo el presente y trabajo al 100% Si pudieras ponerle un nombre a todas las vivencias que has pasado y has experimentado ¿Cuál sería? Fortaleza, ¿no? la fortaleza interior que, que te nace De todas las vicisitudes que a uno le toca atravesar Muchísimas gracias, ha sido 60 minutos que han pasado bastante rápidos, me hubiera gustado tocar otros temas, pero <risa> no, no, es así, por favor. <risa> es así la televisión y tú lo sabes, muy agradecido y qué no, honor haber ti. sido parte también eh, y haber trabajado cuando era el Ministerio de Culturas, en TV Culturas, la verdad te tengo un cariño y un aprecio Vilma y sé el trabajo y el esfuerzo que tú haces todos los días y ahora como concejal y que le pones pasión para la gente, para el pueblo alteño y para la sociedad boliviana. Gracias por estar con nosotros en Referentes. A ti. Oscar, y pues para mí eres un referente, en realidad, esos jóvenes que eh, realmente dicen yo quiero hacer de esto de mi vida y lo has hecho, felicidades Igualmente, felicidades y muchas gracias por estar en el programa, nos vemos hasta el próximo sábado, adiós Bolivia gracias por acompañarnos en este programa referentes que destaca a personalidades en diferentes ámbitos, chao, chao